Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy Hemos encontrado novedades que os encantarán Sobre Raz y el misterio de Fortnite de esta temporada Para el gran evento final Antes de todo familia ya sabéis que podéis dejar vuestro poderoso like Que eso apoya muchísimo este tipo de vídeos, Así que por favor todo el mundo dejando su poderoso like Si no estás suscrito todavía Suscríbete que es facilísimo suscribirse Solo con un ya está suscrito. Y a ver si llegamos por fin al medio millón de suscriptores, por favor. Eso solo es posible si todos se suscriben. Solo así. No hay otra manera. Así que recuerda, código Mister en la tienda de Fortnite para apoyarnos y empezamos con el video. ¡Uah! Raz es el más importante ahora mismo en todo Fortnite, eso ya lo sabemos todos, debemos ir con él para completar todos los desafíos de la aguja, prácticamente él es el encargado de darnos muchas pistas, pero recordamos que Raz no es el mismo que Raz jefe, ya que tenemos a Raz fantasma, que es el NPC, así le llaman el jefe, que podemos dialogar con él, y también tenemos a Raz el jefe malvado Al lado de la aguja que está protegiéndola siempre Así que el jefe que nos da el diálogo Es el que nos reveló que Raz sí encontró la reliquia realmente Lo que pasa es que Raz El original se olvidó de eso ¿Por qué? Porque entró en el bucle de Fortnite y así es como empieza la historia de Raz Sabiendo eso, que todo el mundo debería saberlo Deberíais también saber que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Fortnite están conectados Es 100% real que nadie me diga que no Porque sí están conectados, además Fortnite lo ha verificado Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el anterior capítulo 1? En la misma temporada 6 que estamos ahora Pero en el anterior capítulo Ya que ahora estamos en el capítulo 2 En la misma temporada Así que, recapitulando, en el capítulo 1 anterior, en la misma temporada 6 de Fortnite... Hay un momento donde la isla Empieza a levitar, a flotar Y además a desprender Una energía misteriosa, pero no solo Eso, sino que las islas de Alrededor también empiezan A levitar, esas son las Runas del cubo Kevin, las que También quieren levitar con la Isla central, con un poder Sobrenatural que tiene El cubo Kevin, con un poder Que parece ser movido claramente Por el cubo Kevin, ¿verdad? Pues bien amigos, hemos descubierto que Raz tiene ese mismo poder que en el anterior capítulo tenía el cubo o algo muy parecido fíjense en el poder que Raz tiene ahora mismo y fíjense en el poder que está desprendiendo el cubo Kevin y que está uniendo a todas las islas de alrededor con la central, hay unos cables por así llamarlo, no son cables sino son hilos de energía que están uniendo las islas con el central ¿Cómo es posible que se parezcan tanto, ya que el cubo sacó la energía del propio cubo para hacerle levitar todas las islas e incluso la runas de alrededor, pero Raz ¿cómo lo ha logrado? Raz, atención, está lográndolo gracias a la misma energía del cubo Kevin con la pequeña reliquia que tiene Toda la concentración del poder Así que Rath ahora sabe cómo funciona a la perfección la energía del cubo Kevin Y su plan malvado es almacenar toda la energía posible dentro de la reliquia Proveniente de la aguja de Fortnite La aguja ahora es la que está desprendiendo toda la energía Por eso mismo Rath puede recuperar su propia energía cada vez que tira la reliquia hacia arriba Mirando hacia la aguja para poder recuperar toda la energía concentrándola en la propia reliquia entonces ahora Ra Está haciendo exactamente lo mismo Que hacía el cubo Kevin En el anterior capítulo Y eso fue lo que causó Que Punto Cero ...se desestabilizara por completo. Además, si recuerdan, Jonesy el original nos dijo en el anterior capítulo... ...antes de que sucediese la gran catástrofe... ...que si no hacíamos nada al respecto... ...ya en la temporada 6, cuando veíamos venir la gran catástrofe del punto cero... ...nos avisó y nos dijo Jonesy que si no hacíamos nada, no podríamos hacer nada. Teníamos que solucionarlo ya... O sería irreversible Así que ahora amigos Está sucediendo algo muy parecido Si no hacemos algo ya Y si no actuamos ya Será totalmente otra vez Irreversible Recuerdo además el evento de la temporada 6 del capítulo 1 Donde toda la energía del cubo Kevin fue transportada a la dimensión 0 Recuerden que yo solo hago gags y teorías de Fortnite Pero es posible que realmente vaya a suceder lo que os voy a contar En esta temporada probablemente suceda algo muy parecido a lo que sucedió en la temporada 6 del capítulo 1 Así que... Puede ser que regresemos a la dimensión cero de nuevo. Pensar que ahora la dimensión cero no es lo mismo que vimos en el anterior capítulo porque todavía está mucho más inestable. Nosotros vimos la dimensión cero antes de que punto cero estallara. O sea, imaginaros ahora qué caos debe haber ahí dentro. Lo más seguro es que cuando viajemos de nuevo a la dimensión cero nos encontremos la mariposa. Ya sabéis de qué mariposa estoy hablando. Y ahí encontraríamos a la fundación dentro del capullo que está envolviendo a Punto Cero ahora mismo. Si recordáis, en el tráiler de esta temporada y en el evento final pudimos ver cómo la fundación entraba dentro de Punto Cero y un capullo de piedra y mucho material robusto lo envolvía de forma que es imposible salir sin ayuda. Y Neox, ¿cómo descubriste todo esto? Si nos fijamos en el propio tráiler de esta temporada Podemos ver un frame, un instante Donde se ve claramente Que el capullo que vuelve directamente a punto cero Ya no existe Punto cero está libre Por lo que habremos conseguido abrirlo de alguna manera Y lo más sencillo, lo más lógico Es que tengamos que dispararle Todos juntos en el gran evento Que se va a formar para liberar a la fundación Aparte no creo que ese sea el evento final de esta temporada Ojo, porque seguramente ese evento Lo tendremos más temprano De lo que todos creéis Dudo que la fundación pueda liberarse realmente Por ella misma, así que amigos ¿Qué creen ustedes? Coméntanos debajo en los comentarios Esto ha sido todo por hoy De verdad espero que os haya gustado muchísimo esta teoría ¿Qué opináis de la teoría? Comentadme debajo todas vuestras teorías ¿Qué opináis de la mía? Y os voy a contestar a todos Vuestros mejores comentarios se llevarán corazón Y amigos, acabo de subir un TikTok Así que chavales, podéis seguirme también en TikTok Lo tenéis debajo en la descripción y en el comentario fijado Así que chicos, todos a TikTok A seguirme ahora mismo porque Porque ya tenéis nuevo video Muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el siguiente video Cracks, os quiero, chao